Hola amigos, hoy aprenderemos un hecho interesante sobre nueve formas científicas para aumentar el poder del cerebro. Ciencia y el fabricante de Bormbita cree que el 80% del desarrollo del cerebro ocurre dentro de los 5 años de edad, después de eso, el 20% del cerebro se desarrolla en los próximos 30 años y después de 25 años, nuestro cerebro nunca se desarrolla. Esa puede ser la razón por la cual el mundo en el sistema educativo se desarrolla de tal manera que el 80% de las personas completan su graduación dentro de los 22 a 25 años de edad. Pero, ¿no puede nuestro cerebro seguir desarrollándose después de 25 años? ¿No podemos mejorar nuestra capacidad cerebral después de los 25 años? ¿Nuestro coeficiente intelectual, que tenía 25 años, sería el mismo para toda la vida? Su respuesta es no, porque cualesquiera que sean los científicos que tengamos, no estarían allí. El cerebro humano podría continuar desarrollándose a lo largo de la vida, no en la forma en que se desarrolló en la infancia, pero definitivamente se desarrolla. Y después de 25 años, cuánto desarrolla y mejora su cerebro el coeficiente intelectual depende únicamente de usted. Hola amigos, hoy les voy a contar 9 cosas o técnicas científicas mediante las cuales una persona puede aumentar su poder cerebral y su cociente inteligente. Así que por favor, quédate conmigo hasta el final de este video para comprender el secreto de Stephen Hawking y Terence Tower como cerebros de personas inteligentes. Y también obtendrá un truco para recordar cualquier cosa al momento del examen. El primer secreto del aumento de la potencia cerebral es dormir profundamente, si mantiene continuamente una máquina en funcionamiento, se calentará y también podría romperse. Del mismo modo, nuestro cuerpo necesita descansar después de trabajar todo el día. Una persona promedio debe dormir de 7 a 8 horas. La investigación ha demostrado que debido a un sueño o descanso incompleto, el poder de retención cerebral se reduce drásticamente. Pero ¿Cuál es la relación del sueño y el cerebro? Sí, cuando dormimos, nuestro cerebro transfiere datos de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. El sueño incompleto afecta principalmente al hipocampo, que está relacionado con la memoria a largo plazo debido a la cual puede contraer demencia o enfermedades por Alzheimer. Entonces, si crees que tu cerebro debería estar sano, y ser capaz de recordar la mayoría de las cosas, entonces debes dormir bien. El segundo secreto es no tomar el estrés. Cualquier tipo de estrés no es bueno para tu cuerpo. Si tomas más tensión siempre o estás estresado o no te das la oportunidad de relajarte, entonces daña tu cerebro. El estrés puede dañar las células de su cerebro. La mayoría de las enfermedades mentales del mundo es causada solo por el estrés. Por eso ese siempre trata de estar libre de estrés. Duerma a tiempo, no se muera de hambre, encuentre formas de reír y aprenda a ser feliz. Una persona feliz solo puede ser inteligente. El tercer secreto es, el agua. El agua es ese néctar que cura la mayoría de las enfermedades del mundo. El cuerpo humano está compuesto de 60% de agua, y el cerebro humano está compuesto de 80% de agua. Ahora comprende que beber agua es lo importante para nosotros. Es posible que haya notado que cuando se deshidrata, se siente mareado, esto sucede debido al efecto directo de la deshidratación en su cerebro. Debido a la menor cantidad de agua en el cuerpo, la concentración y el estado de alerta se deterioran. Si el nivel de agua del cuerpo se reduce del 60% al 58%, eso es solo un 2%, entonces su cerebro comienza a trabajar lentamente. Por eso sigue bebiendo agua. Mantenga un vaso de agua y un frasco en su mesa de trabajo. Puede agregar jugos con sabor para seguir bebiendo. El cuarto secreto es la ingesta correcta de alimentos o el plan de dieta correcto. Un hombre sabio dijo que el cerebro sano reside en un cuerpo sano, y para un cuerpo sano es esencial una buena dieta. Los ácidos grasos omega 3, la vitamina B, D o e, etc. y las proteínas ralentizan el proceso de envejecimiento del cerebro, aumenta el poder de concentración y mejora la memoria. Debes mantenerte alejado del azúcar procesada, las donaciones, los chocolates, etc. Si tu dieta contiene más sugerencias, reducirá el poder de procesamiento de tu cerebro. Porque su G reduce la capacidad de tu cerebro para conocer cosas nuevas, recordar cosas nuevas y almacenarlas en la mente. Mantenga una dieta equilibrada y aumente su poder cerebral y su coeficiente intelectual. El quinto secreto es, el ejercicio. Sí, amigos, el ejercicio no solo se requiere para un cuerpo inteligente y hermoso, sino también para una mente aguda. Si solo haces 30 minutos de ejercicio de alta intensidad, eso beneficiará mucho a tu cerebro. Al hacer ejercicio, su corazón bombeará más sangre y, debido a eso, su cerebro recibirá más sangre y cuando el cerebro reciba más sangre obtendrá más oxígeno y, debido a esto, su cerebro estará más agudo y activo. Si eres estudiante, me gustaría darte algunos consejos. Durante el examen, enfrenta problemas de concentración y recuerda lo que estudió. Luego haz una cosa, trota, trota y luego juega el juego físico que más te guste. Descubrirá que después de hacer esto puede concentrarse en el estudio y recordarlo fácilmente. El sexto secreto es una buena vida social. Cuando haces amigos o chateas en ese momento, tu cerebro también se siente relajado y feliz. La amistad y el amor son los más complejos y su cerebro se vuelve más agudo, fuerte y adicional al pasar tiempo con su familia y amigos, sus niveles de pérdida disminuyen y su cerebro se vuelve saludable. La soledad no es buena para ti y para tu cerebro, porque los seres humanos son animales sociales. Si te encuentras solo por más tiempo, entonces puedes entrar en depresión, por lo tanto, salir a hacer amigos y pasar tiempo con ellos. El séptimo secreto es que... Siempre desafía a tu cerebro a pensar. Esto es muy importante para la mente aguda. Si no utiliza una máquina y la mantiene como está, después de un tiempo se oxida, acumula polvo y las arañas desarrollan nidos. Lo mismo vale para tu cerebro. Si no presenta desafíos para su cerebro, no funcionará. Por lo tanto, presente nuevos desafíos todos los días para mantenerlo funcionando todos los días. Para desafiar a tu cerebro, puedes jugar crucigramas, acertijos, premios adicionales o aprender algo nuevo como un nuevo idioma, una nueva habilidad. Intenta aprender cosas nuevas todos los días. Cambie su rutina todos los días y discuta temas controvertidos, de esta manera su cerebro no se oxidará, y funcionará de manera muy eficiente y su cociente inteligente continuará mejorando. El octavo secreto es la imaginación. Cuando usas tu imaginación, esas secciones de tu cerebro comienzan a funcionar y están inactivas otras veces. Mientras más grande y mejor sea tu imaginación, tu cerebro se volverá agudo de esa manera. Desde la infancia, Nikola Tesla almacenó información en forma de imágenes. No solo esto, hizo algunos amigos imaginarios y lugares en su mente. Estos lugares y amigos eran fieles a él como lo vemos en el mundo físico. Le da crédito a esto por sus inventos. Por eso digo que expandas tu imaginación. Lee libros nuevos, pinta. Intenta hacer algo sin tomar ninguna referencia, usa tu imaginación. Espero que tu cerebro también se vuelva como Nikola Tesla. Y mi último secreto es, la consistencia. Te he dicho 8 secretos, pero no serán útiles a menos que seas constante. Si realmente desea mejorar su IC cociente inteligente, entonces debe ser determinado y seguir las ocho cosas anteriores. Encontrará beneficios solo cuando sea constante. El cerebro humano es el arma más poderosa, esto solo nos hace más poderosos que otros animales en este planeta, es mejor que todos los animales. Si deseas que tu cerebro funcione lo mejor posible, entonces debes cuidarlo. Estos nueve secretos son aquellos por los cuales puede mejorar el poder de su cerebro. La forma en que hacemos ejercicio, y tomamos una dieta saludable y bebemos agua para mantener nuestro cuerpo sano, de la misma manera que mantenemos nuestro cerebro sano, necesitamos una dieta saludable, se requiere suficiente hidratación y ejercicio cerebral. Y una persona realmente inteligente es quien conoce los consejos para mantener su cerebro saludable. Si te gustó mi video, dale me gusta, suscríbete a mi canal y presiona el icono de la campana que se muestra a continuación para que no te pierdas videos tan interesantes. Gracias por ver. Por y cuídate.